Bueno, tenemos pocos minutos y bastantes preguntas. Entonces, me vais a dar el permiso a unir básicamente las que habéis hecho en torno a las comunidades autónomas. Luego hay otra pregunta más general que vamos a dirigir a toda la mesa, ya que no, las diferentes personas que preguntan eh, no han especificado a quién dirigen sus cuestiones. Así que a, toda la, a todo el panel, por favor, en, os, de parte de Taní Cortés también, eh, ¿Consideráis que las personas sufriendo pobreza, servicios sociales y otros recursos son las únicas que tienen que intervenir en el proceso de transmisión intergeneracional de la pobreza? ¿O también las personas más privilegiadas deberían hacer un proceso de conciencia social? Por favor, recuerdo que, hay que tenéis que abrir el micro para poder hablar. Eh, Perdonad, yo voy a recoger esta. La siguiente, creo que eso para los demás. Eh, eh, tanto Cristina como Gabriel hablaron de, de segregación, y esto es, por, por ejemplo, uno de los fenómenos en los que el, el conjunto de la sociedad tiene, tiene un papel, porque el esfuerzo por segregar viene de las clases medias y altas, y en el fondo es el esfuerzo por separarse, eh, de la, eh, por eh, intentar estar cerca de gente eh, lo, lo más similar y lo más homogénea. Eh, con lo cual yo creo que eh, un poco todos hemos ido eh, diciendo tanto la pobreza infantil como la desigualdad de oportunidades como los problemas en la movilidad social no solo generan problemas para las personas que están, eh, que, que están y que viven en pobreza, tienen consecuencias negativas para el conjunto del funcionamiento de la, de la sociedad y en ese sentido la responsabilidad de abordar es de toda la sociedad en su conjunto también. Eh, por supuesto aquí hay un peso grande que tiene que ver con las administraciones eh, administraciones públicas eh, y con quienes eh, en el fondo tienen eh, la oportunidad de poder eh, mejorar y hacer, eh, generar más oportunidades, y generar unas reglas del juego más justas para todos. Pero también esto eh, nos interpela a todos como ciudadanos y como, y como ciudadanas, con lo cual es que todos tenemos distintos papeles, pero todos tenemos un, un papel que, que cumplir. Muchísimas gracias, Gabriela. Eh... Los demás ponentes, por favor, si alguien quisiera sumar algo. No sé si María, eh, te, te, te pasa a ti la palabra porque luego nos vamos a ir a las comunidades autónomas. Entonces, no sé si queréis María o Cristina sumar algo en este sentido también. Bueno, pues quizá para contribuir un poco desde el punto de vista de, de, la, de lo que es la Unión Europea. Uh -huh. eh, efectivamente, eh, es importante ¿no? que, la, que la conciencia de este problema no, no se limite solo a los afectados y por esto eh, creemos que eh, la movilización de los fondos europeos, tanto de los, del Fondo Social como del Plan de Residencia, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que una movilización de los recursos de los ciudadanos europeos. Y, en este sentido, es, es importante eh, señalar que, evidentemente, la conciencia social ha llegado a las instituciones europeas para proveer de fondos que vienen de, la, de, de los ciudadanos a, destinados efectivamente a romper la, la transmisión intergeneracional de la pobreza para fijarse más en, en, en, la pobreza, en los niños en situación de riesgo de riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza. Entonces, evidentemente, no creo que sea, nadie cree que solo afecta a los servicios sociales y, y, a, y, a, y a, los, a, a los círculos sociales más desfavorecidos, sino que es que tiene que ser y que es de hecho eh, recogido por la Unión Europea como un problema de todos. Muchas gracias, eh, María. Bueno, pues tenemos aquí varias preguntas. Voy a recoger algunas porque casi no nos queda tiempo. Eh, por favor, Lucía, eh, si eres tan amable de responder aquí a la... Marga, María ha preguntado, Tani Cortés también ha preguntado a nivel de comidas autónomas. Voy a recoger las de Marga que son muy completas. Básicamente, saber cuál es la el, el punto de aplicación actual de la garantía eh, en las comidas autónomas. Ella dice, ¿existe la posibilidad de consultar los planes operativos de las comunidades? ¿Se va a disponer de instrumentos estandarizados de recogida de información sobre pobreza y exclusión social en función de los grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Se prevé disponer de datos que permitan hacer este seguimiento de forma desagregada? Y eh, una última, se ha llegado o se pretende llegar a compromisos de gasto de los recursos con los que se cuenta para la implementación de la garantía a nivel de comunidades autónomas. Por ejemplo, becas para comedores escolares o material escolar, teniendo en cuenta que buena parte de las competencias están a ese nivel. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, estaba leyendo la pregunta y yo, bueno, ¿cuántas cosas aquí podríamos hacer un webinar con todo con todo este trabajo que están realizando totalmente las comunidades autónomas? A ver, desde el, desde el plan de acción estatal, lo que hemos incitado o al menos hemos propuesto que cada comunidad autónoma tenga su propio plan de acción no es obligatorio, esto no, no es una cosa que nos exija ni siquiera la Comisión Europea pero para nosotros sí que sería importante que cada comunidad autónoma tuviera su, su plan de acción entonces nosotros seguimos trabajando con ellas, hemos ofrecido toda la colaboración para que este plan de acción esté en coherencia por supuesto con el plan estatal y eh, lo que estamos trabajando como decía antes es en la designación de las personas focales, los responsables de la Garantía Infantil, para empezar a, a, a trabajar en este sistema de coordinación y monitoreo. Entonces, por un lado, no existen, hoy por hoy que yo sepa, eh, los planes regionales. Lo que existe son los planes regionales que están vinculados a la inversión del Fondo Social Europeo Plus, que explicó antes la Comisión Europea. Esto es algo que se trabaja directamente cada comunidad autónoma con la Comisión Europea, por supuesto en el marco y el paraguas del Plan de Acción Estatal. Y entonces eh, lo que estamos intentando es sí, hacer un mapa de, de, de dónde se va a invertir, al menos la parte del Fondo Social Europeo, y como bien explicaron también, no es todo eh, la inversión que se haga en, en la garantía va a ser el Fondo Social Europeo. Hay otros fondos europeos, pero también hay fondos de los presupuestos eh, autonómicos y generales que pueden estar invirtiendo, ¿no? Pero sí que nos va a permitir ver un poco el mapa de dónde se está metiendo el foco cada comunidad autónoma. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo y coordinando desde la Dirección General, todavía no está, y eh, no contamos, como digo, con planes regionales en concreto. Es decir, que al menos estarán, eh, me imagino, terminando de, de trabajar por de, de, de hacerlos porque hace muy poco que han terminado las negociaciones de, eh, de cada comunidad autónoma con, con Europa para ver la inversión en el Fondo Social Europeo Plus. Uno de los grandes desafíos y que plantea también la, la, la implementación de, de la garantía infantil tiene que ver con los datos y creo que Gabriel lo está explicando muy bien, hay una carencia en este sentido, una carencia también de datos a nivel autonómico y por lo tanto una de las cuestiones que queremos reforzar y mejorar es en esta recopilación y en estas eh, formas ¿no? de, de, de los datos que tenemos, cómo podemos eh, hacer que, que las muestras sean realmente representativas para las comunidades autónomas y que sea un dato que nos permita a nivel estatal, pero que también permita a nivel autonómico hacer su propio seguimiento. Entonces, eh, eso está eh, en camino también, es decir, es una de las medidas una digamos, la medida cero que hemos planteado para arrancar y estamos también, eh, como decía antes, trabajando con esta consultoría que nos está acompañando UNICEF para ver este marco de indicadores, cuáles podrían ser estos indicadores estándar también que nos permitieran a todas las comunidades autónomas trabajar en la implementación del plan. En cuanto a la última pregunta de los recursos, como decía al principio, es decir, hay unos recursos que están eh, utilizados para el Fondo Social Europeo, pero como hay otros presupuestos, y parte de este mapeo que queremos hacer es eh, también la parte de inversión. El plan de acción tiene planes operativos, que estamos diseñando y esos planes operativos sí van a tener eh, las medidas con sus recursos correspondientes. Y este es otro trabajo que se va a hacer tanto en los planes operativos, pero también cuando se evalúe como parte de implementación para poder medir realmente la inversión que se ha hecho en las diferentes medidas. Creo que respondo, no sé si queda algún punto, pero bueno, cualquier cosa me podéis escribir y seguimos, y seguimos respondiendo. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido muy completo. No sé si alguna persona más eh, queréis sumar algo a las diferentes preguntas que se han hecho. Mira, yo quería, Clara, si me permites añadir una, una precisión, porque Lucía ha mencionado claramente que las comunidades autónomas tienen sus propios programas eh, Fondo Social eh, que hemos estado negociando y que se han adoptado esta semana, o sea realmente estamos, estamos acabamos de terminar y que van a empezar su implementación a, a principio del año 2023. Y yo quería señalar aquí eh, que durante el proceso de negociación con la Comisión Europea nosotros hemos tenido un especial cuidado en exigir a, o en eh, animar a las comunidades autónomas que tenían, eh, primero, fondos eh, o programas con fondos importantes y con situación de, de pobreza infantil o de exclusión social infantil alta, de, de decirles que fueran más allá del 5% del total del programa que se asigna o que se tiene que obligatoriamente asignar a pobreza infantil. Y, por ejemplo, comunidades autónomas como Andalucía o como Madrid han hecho, han hecho un esfuerzo y han ido bastante más allá del 5%. Este... Estas acciones, eh, que evidentemente no cubren todo el plan de acción de garantía infantil, porque esto le corresponde también eh, a, al Estado y también a las, a las comunidades autónomas mm, eh, financiar otro, otro tipo de acciones, pero para las acciones que la Comisión Europea financia, eh, hemos eh, elaborado indicadores muy precisos que seguiremos anualmente y que eh, evaluarán las acciones en concreto, de garantía infantil muy al detalle, hasta uh -huh. el detalle de niños, de uh, plazas escolares, de, uh, uh -huh. de material escolar o lo que sea, uh, lo que haya comprendido cada acción. Simplemente el mensaje aquí es que mm, eh, el, el, el monitoreo, el control, el seguimiento, por nuestra parte, va a ser eh, bastante, bastante importante, bastante serio. Gracias. Muchas gracias, María. Nos alegra escucharlo, pues eh, no sé si alguien más quiere decir algo o damos por eh, terminado el webinar. Bien, yeah, pues muchísimas gracias María Iglesia, Cristina López, Lucía López, Gabriel González Bueno por vuestra participación, Gabriela Forquera, por supuesto. Eh, gracias a todas las personas que habéis estado participando. En las presentaciones os las enviaremos eh, por mail y me vais a permitir un par de ideas como cierre. Ese mensaje y ese impulso de la Garantía Infantil Europea a poner a la infancia en el centro, como nos decía Lucía, ¿no? y también esa falta de data que nos recordaba eh, Gabriel de, de forma que podamos monitorizar precisamente los objetivos que tenemos por delante, que como decía Gabriela, son muchos, pero hay una pequeña esperanza porque vemos eh, al menos una mejora.